como ya David ya me ha he hecho toda la presentación así más profesional voy a empezar con algo más visceral eh, no sé si conocéis de qué juegos son uh, estas capturas de pantalla espero que sí, porque si no me voy a sentir como súper mayor o súper freak pero básicamente estos han sido como los videojuegos que han marcado mi vida a los cuales más horas les he tirado, pero de calles. Um, entonces, para mí los videojuegos no han sido una cosa que me haya acompañado siempre, o sea, de manera muy constante. Sí que han estado ahí, era una forma más de, de entretenimiento, pues lo que se estaba diciendo, ¿no? Que no es una cosa. A, a mí no me han agobiado y me raya un montón con los videojuegos, haciendo videojuegos desde que era pequeña para nada, o sea, era un entretenimiento más y ya está. Porque yo lo que es, siempre he sido, soy una persona muy creativa, o sea, de hacer cosas manuales en plan bueno, eh, artístico eh, crafting y todas estas cosas coser eh, tuve mi propia marca eh, de ropa hice desfiles eh, expuse mis modelos en escaparates de tiendas eh, bueno lo típico también que te comporta el hecho de, de haber estudiado bellas artes no que tienes que pintar dibujar y estas cosas porque me veis aquí ¿no? Presentando, hablando de mi empresa, yo no tengo un background técnico porque, además, cuando estudié en las artes no había concepto de arte digital, o se O sea, se iba a picar piedra, a tallar madera a, y eso, y a pintar con, con pintura. No había asignaturas digitales, entonces, yo soy como un poco eh, de, ancestral en, en ese aspecto. Entonces yo siempre he ido combinando ¿no? todo el tema este más académico ¿no? de, de las asignaturas base con, con hacer mi, mis chorraditas, mis cositas así de mano de Hasta que en los dos últimos años de, de la universidad hice el proyecto, el proyecto que se llamaba Psicotickers, Porque yo estaba, estuve pasando una mala racha por aquel Entoctes y lo que hice fue um, unas historias en plan era un poco sí, terapéutico, uh, unas historias de unas niñas que estaban así como bastante locas bueno el nombre ya parece un poco definitorio y era todo como muy así muy muy turbio muy sí muy crípido sí, exactamente entonces pues uh, mezclaba no que eran cosas como sin sí, como todo eran uh, era como un cuento que tenía un formato de cuento, con, con un brochecito, con una muñequita y tal, pero luego las historias eran muy macabras y sangrientas y tal. Entonces pues, a, a mis profes les gustó mucho este cambio de, de dirección que tomé y cuando tuve que hacer ya el proyecto final final de, de carrera, pues hice lo que sería, cogí psicotipos 1 y hice 2, que es donde veis la foto que sale que salgo ahí y ahí ya me vine pues muy arriba y ahí hice no solo las, las historias, sino que hice ya de todo porque me puse ya como a investigar um, cómo se generaba y cómo se mantenía un fenómeno fan. Entonces, el merchandising tenía un papel muy importante en, digamos, en todo el proceso de, de la investigación. Pero bueno, digamos que lo típico, ¿no? Terminas tus estudios y te tienes que poner a buscar un trabajo entonces, pues, um, después de estar dando un poco así, un poco tumbos, uh, trabajando en varias cosas, incluida profesora, uh, acabé trabajando haciendo caramelos, um, que no solo hacía caramelos, también ayudaba con diseño de producto y también enseñaba a otra gente a hacer caramelos, pero básicamente pues, tenía pues, mi trabajo que no era estrictamente relacionado con lo que yo había estudiado. Fue en esa época, mientras yo estaba en ese trabajo, que mi pareja, por, a, por aquel entonces, que todavía es, um, se puso a estudiar um, el máster de videojuegos de la UPC. Entonces, el, al acabar, um, pues también estaba en plan qué hago, qué no hago, y me dijo ¿sabes qué podemos hacer? Pues podríamos hacer algo juntos y así, pues, um, cogemos tus tus historias de las niñas estas locas, que esto, esto, tiene, esto tiene material, esto tiene mucho potencial. Lo cogemos y lo transformamos, adaptamos a, a videojuegos. Y entonces fue cuando digamos, fundamos de manera así caserita, Banco Protocol, él y yo, en casa, mientras estábamos pues cada en sus curros y en nuestros ratos libres y cuando podíamos, pues íbamos haciendo pues, el que sería pues, nuestro primer juego, que fue Mecánica, no sé si ¿Sí, lo conocéis. No, me lo imaginaba, no pasa nada, no, no somos tan famosos. Pues Mecánica es una aventura gráfica con click, que va de una niña que está un poco harta de cómo es el mundo, no le gusta nada, y. Mmm, a ver, ¿cómo lo digo para hacer un turno de esto? y durante su aventura va a tener que conseguir cosas para poder construir algo para terminar con todo lo que nos mola del mundo. Básicamente esta es la premisa. Entonces, cogiendo de base que estábamos haciendo una aventura gráfica que no es el pan, la panacea ¿no? de, de, la, de la innovación en videojuegos, pues cogimos uh, como pequeños elementos diferentes que pudiéramos nosotros como darle un poco el toque, la vuelta, y que eso se siguiera adaptando ¿no? pues a un equipo de dos personas que seguía ocurrando en casa. Entonces, por ejemplo, mmm, nosotros le añadimos eh, el sistema de, digamos, que tenías tú para moverte, para saber a dónde tenías que ir, es un shopping list. Con lo cual, tú puedes, esto acompañado a que el mundo es prácticamente todo abierto, tú puedes elegir con qué orden quieres realizar las misiones. O sea, te puedes montar digamos, una narrativa uh, a tu medida. Luego también uh, le añadimos un sistema de pistas que, que es uh, a base de que la niña lleva una, una petaca en la mochila y cuando necesitas, pues eso, estás atascado así, le das y ella lleva un tragazo y de la borrachera que pilla, pues. Te suelta como así, como una especie de, de frase medio encriptada, um, así como un poco misteriosa, para ayudarte un poco a, a saber por dónde tienes que tirar. Y bueno, y básicamente pues así, así estuvimos nosotros trabajando en esto um, técnicamente dos años y medio. Porque bueno, ya como es eso, como ya os he dicho, pues no estábamos a full time y, y así acabamos. Entonces, cuando lo tuvimos, uh, lo, lo lanzamos en móvil. Um, ¿En qué curso estáis? ¿En cuarto? En cuarto ya. Entonces, ¿al, ¿alguno ha, ha publicado algo? ¿En qué plataformas? Móvil. ¿Móvil? Pues bueno, entonces vosotros, supongo que vosotros igual también por, por lo que os explican aquí y tal, sabéis que publicar en móvil, móvil es muy fácil, o sea, te haces la cuenta, la pagas el mismo día y nada, y ya puedes subir el juego a revisión. Entonces nosotros también, en esa época, nos parecía que era como la manera más sencilla ¿no? de lanzar, o sea, de, ya que nos habíamos estado dos años y medio haciendo un juego, ya poder ¿no? soltar nuestro hijo al mundo. Um, entonces pues eso aunque habiendo tenido todo, todo el tiempo el presupuesto cero conseguimos durante la primera semana estar en top 5 en España dato importante porque el juego es premio. Um, y bueno para nosotros pues fue todo un impacto pero en realidad no es una gran cosa porque en España no se venden juegos entonces realmente igual estábamos vendiendo no me acuerdo, pero quizás no sé, menos de 100 juegos al día, seguro o sea, igual no llegaba a 20 y bueno, ya lo veis, o sea, o sea hemos llegado hasta el 1 por delante de, de eso, de la heladería del doctor Pata, que son unos hijos de perra siempre están muy sí. arriba eso sí que saben pues eso, para nosotros pues fue todo un subidón pero sí que es verdad que eso tampoco nos reportó un montón de de ventas. Y luego cuando sacamos en Apple, no fue tan bien. También es verdad que tardamos dos meses en publicar desde que publicamos en Android y habíamos perdido un poco el, el fuelle. Porque al principio, no toda la gente, al menos los conocidos, puedes aprovechar ¿no? que haga un poco efecto, no, poca pareja y diciéndole a la gente, bueno, eh, amigo mío, no te invito a un café y te bajas mi juego y tal y cual, y esos amigos, pues luego le dicen a sus amigos y tal. Entonces, en, en esta segunda fase de Android, ya mucha gente se había como olvidado y tal, hay de, de Apple se había olvidado, y yo creo que eso que perdimos un poco de de, de, de, de fuelle y tal. Y que si volviéramos a publicar el móvil, yo creo que lo suyo es publicarlo a la vez, o sea, más vale esperarte un poco un poco de tiempo y sacarlos los dos a la vez, porque si no la gente se siente un poco como... Sí, también, como abandonadita, ¿no? Si, y si Igual se si hubiera sido si al si revés, igual los de Android hubiera que estar... ¿Y cuando así Y nada, y nada, super... A los pocos días de haber um, publicado el juego, ganamos el Big Head Monkey Awards. ¿Lo conocéis? Sí, yo... Sí, ¿sabéis, ¿os habéis presentado. Yo creo que, algún que estuve cuando... ¿Cuándo... ¿Cuándo... Sí, cuando subí yo a recoger... No sé, no, no, ah, esto no, no, esto es 2015, creo. creo es un... No o sé, sea, ahora... Me fui a Sí, sí. Sí, me dio premios, ¿no? Sí, sí. Sí, ah, Sí, claro, no, no habíamos publicado en ninguna otra plataforma en aquel entonces entonces competíamos solo, solo en, en móvil y bueno, pues entonces ya sabéis que es un, es un concurso a ver, es nacional, bueno, incluso diría autonómico no hay muchos juegos de fuera de Cataluña pero está muy bien porque el premio en metálico. así que yo sería un concurso donde iría tirando cada año por si las moscas y nada, como yo me vine yo me vine muy arriba entre lo del top lo del, y lo del premio y me puse pues a pensar ¿no? que era el momento de tirar adelante lo que sería el concepto de marca y la identidad pues un poco más ya corporativa de la empresa y me puse a, me puse a aprender a hacer serigrafía y nada, estuve pues nada casi un mes o un mes y medio pues aprendiendo a estampar y dice pues nuestras propias camisetas y bueno sí. Me emocionó un montón, monté la tienda online y tal, pero no funcionó tan bien como yo esperaba que funcionase. Entonces como que me adelanté un poco al tiempo, y sí que es verdad que nos ha servido para tener como un uniforme ya para ir a eventos y tal, pero igual me podía, me podía haber esperado porque creo que era demasiado, demasiado temprano. Y entonces, pues, aprovechando que lo tuve para estos Game Lab de 2015, pues ya teníamos, como he dicho, un informe. Y fuimos ¿no? a enseñar el juego por primera vez en un, en un ordenador para que la gente lo probara. Estábamos nosotros en esa época también en medio de la campaña de Greenlight y a nosotros nos fue muy bien que estuvieran estas dos cosas paralelamente juntas porque la gente podía probar el juego y entonces en el momento que se lo les decía bueno, pues si quieres que lo publiquemos nos votas en Greenland entonces pues uh, nada, mientras estábamos ahí, eh, físicamente ahí, nos viene alguien y nos dice ¡hey! felicidades y nosotros ¿qué? ¿que habéis pasado Greenlight? ¿nosotros en serio? Está, o sea, ¿qué me estás contando? Entonces, pues, uh, estuvo muy guay, ¿no? Esta cosa que fue de Potra, pero yo creo que está guay, a veces, si puedes tenerlo en cuenta, hacer coincidir uh, como dos acciones, por ejemplo, un evento con una acción de marketing, para que una uh, ritualmente a la otra. Y otra cosa así guay que nos pasó en ese Game Lab fue que conocimos a nuestro primer youtuber, que es un chico que se llama Álvaro... No me, es que no es el nombre, el orden de los números. Siete, es que tiene un 8, 4, 5. Ojo, este mismo. Gracias, gracias, porque si no, no, no me lo voy a inventar, me van a pillar. Eh, <risa> Pues este chico tiene un canal, es muy conocido jugando al Clash of Clans y tal, pero luego tiene un canal secundario donde él juega a Blanca Honda de Hancer, que juega todo lo que quiere. Entonces, pues probó el juego, le pareció, un, le pareció guay y lo, y, lo quiso, y lo quiso jugar en su canal. Y bueno, nos reportó pues, otra vez un poquito ¿no? de descargas extra y tal, pero bueno, tampoco, tampoco nos forramos de esta, ya os lo digo. Uh, lo único malo así que hicimos es que en todo este tiempo de dos años y medio ya aquí ya iban casi dirección a tres que no habíamos enseñado el juego fuera de nuestros colegas nunca, o sea fue el primer evento que fuimos y el ya juego ya estaba publicado en móvil, entonces deberíamos haber enseñado quizás el juego un poco antes, pero bueno ya ya aprendimos para siguientes ocasiones y ya hemos intentado eso ya lo hemos intentado mejorar. Así que nada, cuando, por eso pasamos el Greenlight y pudi pudimos finalmente um, publicar, publicar Mecánica en Steam. Eh, otra cosa muy guay que también nos pasó, que no sabíamos, o sea, por puro también desconocimiento, porque hemos ido un poco así al principio muy de cabra loca, tira adelante, es que Steam tiene una comunidad mm, hacia eh, la gente que hace juegos, que está muy bien, por ejemplo, nosotros nos salió la oportunidad de una comunidad rusa que nos tradujo todo un juego gratis. Entonces, al principio, obviamente, dices, rusos gratis, no sé, no sé, Rick, me ah, no, no, parece falso. Pero no, pero investigamos, estuvimos viendo, nos dijeron, no, a ver, chicos, que hemos traducido otros juegos que están, que están guay, This World of Mine y tal, y nosotros. Bueno, igual, igual sí, entonces, vale. Investigamos un poco, vimos que había otra gente que había trabajado con ellos y estaban contentos y nos, eso, nos tiramos a la piscina y por suerte pues salió muy bien. Y, eso, y conseguimos pues que el juego estuviera traducido en ruso a, a poco, bueno, al poco, quizás no tampoco, esta vez creo que tardaron unos meses porque claro, ellos lo hacían a su bola, pero bueno, conseguimos ese juego traducido gratis y... Y ya con la confianza de que eso pasaba, pues ya teníamos en mente ¿no? que si volvía alguien a ofrecerse, pues que las cosas más o menos salían. Y de estas también en el, en el foro de, de Steam, pues también salió el chico que lo ha traducido, el francés, que también lo tradujo gratis y también salió de ahí. Así que eso también mola bueno, mucho de Steam. Tiene sus mierdas, pero también tiene sus pues, cosas que mola. Esto se supone que es un prototipo de un juego para móvil que íbamos a hacer cuando terminamos, porque <coughs> estábamos muy cansados de haber pasado tanto tiempo haciendo un desarrollo y dijimos, no, no, ahora un desarrollo corto, seis meses, lo liquidamos y tal. Y empezamos a hacer un juego para móvil de estos de machacar, de, machaca, de en plan machaca zombies, sí. machaca como el guacamole, ¿no? pero en vez de un móvil. Y ya cuando llevamos eso, unos dos meses trabajando en él, empezamos a reflexionar y dijimos un momento, un momento. ¿Vamos a tener dinero para invertir en Publi? No. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Porque iba a ser un juego free to play, que lo que iba a hacer era como cross promotion con mecánica. Pero claro, si no conseguíamos que tuviera un montón de usuarios, no iba a servir de nada. Entonces nos paramos, lo aparcamos, bueno, básicamente está tirado a la basura, no creo que lo no rescatemos nunca, pero aparcamos esto y nos pusimos a pensar a ver qué es lo que queríamos hacer con nuestros recursos, siendo dos personas, ¿qué, qué podíamos hacer. Entonces fue cuando empezamos con, con Adata Knife. Adata Knife es, una, es otra vez una aventura gráfica, también buena aquí, y la hicimos usando el motor y todo lo que habíamos aprendido uh, cuando publicamos Mecánica. O sea, lo que hicimos fue el plan, intentemos explotar al máximo los recursos que tenemos, tanto a nivel, o sea, recursos um, económicos como recursos personales. Y cogimos todo el feedback que nos había dado la gente y uh, mejoramos esas cosas, esos detalles que a la gente no le viene acabado de gustar y potenciamos todo lo que le había gustado a la gente. Entonces mantuvimos uh, el humor adulto, sarcástico, negro y el estilo visual que era así como una infi muy impactante y cogimos otra historia con otra protagonista que la rescatamos. Esta, esta sí que es rescatada, de, es una psicótica original del año 2007 de la, de la versión 2. Entonces pues empezamos este proyecto que, es, que va de, de una niña que es carnicera y le encantan los animales, pero también le encanta la sangre ahí, y comer la carne poco hecha, entonces pues mmm, tiene un dilema y lo que decide hacer es montar una religión para poder mmm, combinar uh, estas dos cosas y no sentirse culpable. Y bueno, y el juego pues va de, de, de todo este proceso que ya pasa, ¿no? Desde que no, no le solucionan hasta que crea su propio culto uh, de de animales. Entonces ya teniendo los dos juegos, lo que empezamos fue a construir el proyecto de la psicóticas Adventures como si fuera um, una, una serie de juegos, todos ambientados en el mismo universo pero que podían ser, no tenían por qué ser del mismo género. Había dado la casualidad ¿no? que los pilares, lo que habíamos empezado, eran dos aventuras gráficas muy, muy narrativas, con mucho, con mucho guión y mucho texto, una historia muy importante, era como lo más potente, pero que poderlo ampliar en un futuro a base de, de otros tipos <coughs> de, de juegos y no atarnos a, a un solo género, sino manteniendo una estética puede hacer juegos de, de todo tipo. Cuando tuvimos esto preparado ya toda la idea, la presentamos en GMTN, donde conocimos a David, y eso nos permitió entrar en el, en el proceso de, de incubación. ¿Os lo han, os han explicado? Sí, ¿no? A ver si... ¡Qué bien! Pues entonces ya, ya sabéis, ya sabéis cómo, cómo va. Y pues eso, uh, conseguimos pues... Eso que era como un poco para nosotros poder pasar, ¿no? Desde personas que estaban en su casita haciendo cosas, ¿no? A poder ir a un go -walking y tal, que eso siempre, dices, joder, como bueno. Y antes de, de empezar eh, la aceleración, nada, creo que una semana o, o así antes conseguimos reclutar a una persona más, que es nuestro amigo que desde toda la vida. Él había tenido ya dos empresas de videojuegos, Uh, era un designer y también había estado coordinando los equipos y se había casado, había dejado, había cerrado los estudios y tal y estábamos un poco en plan crisis de vida y lo, y lo captamos, le dijimos a acá que nos vamos a ir a un coworkito guapo y no tendrás que trabajar en pijama en casa, venga dale, dale y entonces pues um, eso nos, nos permitió pues ser un equipo un poco más ya multitasking y, y más completo entonces él entró y empezamos esto maravilloso que es el prototipo de lo que iba a ser nuestro tercer juego. Tobaco, ¿eh? Lo he puesto a propósito. Me gusta mucho esta parte de aquí. Pues eso, entonces nosotros, Javi y yo, estábamos haciendo. Javi es el chico, el chico de gafas, Calvi. Y yo estábamos haciendo a o sea, estábamos en medio de producción y él se puso a hacer el prototipo en Unity de nuestro tercer juego, porque iba a ser, bueno, iba a ser, es un brawler 2D y lo queremos enfocar a, a consolas. Entonces, con motor propio, hecho en Java, pues va a ser que no. Entonces, pues quisimos hacer un poco así de, en plan vamos a empezar como desde cero, no hemos llegado hasta aquí con las aventuras gráficas <coughs> y de aquí para adelante ya usamos motores que estén que estén hechos y testeados y bueno, y mientras estábamos en, en todo este, en esta vorágine de ir a clases del, de GameBCN asistir a, a, a masterclasses y tal, y desarrollar teníamos un juego a la venta, o sea, seguíamos teniendo mecánicas <coughs> ahí y había que apretarlo. Y lo que hicimos, uh, salimos en, en dos bundles. Este fue el primero. Uh, los bundles están muy bien porque, sobre todo cuando o sea, el ciclo de vida del juego se está a punto de acabar, pues te ayudan a, a darle pues, una, una segunda oportunidad. Pero claro, hay que tener en cuenta que igual, si el, el juego to el todavía tenía vida, lo matas. Porque en internet, uh, ya sabéis, como en Steam Spy, no solo Steam Spy, hay otras páginas <coughs> donde te salen todas las gráficas de los precios de a cuánto ha estado el juego, en qué bandas ha estado, con qué juegos ha estado, incluso, y, ¿no? y el precio relativo en proporción al precio normal Entonces, la gente puede ver ¿no?, cuán barato ha estado. Entonces, si tú ya has rebajado tantísimo el juego, ¿no? que ha estado a lo mejor, pues, yo qué sé, a 15 céntimos, Uh, es difícil, ¿no? Uh, superar eso en rebajas de Steam entonces, pues eso nosotros hicimos esta maniobra nos reportó, creo, unos mil euros pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta a veces que más vale igual esperarse un poco porque un poco sentencias el juego a eso a vivir, ¿no? ya para siempre de mantel en mantel porque una vez sales en uno, ¿no? puedes salir en otro pero ya te darán, cada vez que salgas el juego te dan menos en el bundle o sea, la primera vez que sales te dan más la segunda menos, menos. y así supongo hasta el final que ya no te dan nada no lo sé, no, de momento no hemos llegado a ese punto y bueno, y aquí y esto es la maravilla del, del demo de, de, de MCN que fue un día muy, para nosotros fue muy importante porque tuvimos que preparar el pitch que eran 7 minutos en inglés delante de 200 personas y de las cuales algunas eran posibles inversores y yo me tomé un mes para prepararme esto o sea, estuve un mes dedicada a 8 o 9 horas al día a prepararme esos 7 minutos lo bueno es que creo que nos salió, bueno, sí, nos salió bien porque conseguimos um, pasar de fase y llegamos a la, a la aceleración que era digamos, llegar a al, al finan la financiación de Casa Capital Risk con la Generitat, que es un pre bueno, son dos préstamos participativos. ¿Sabéis lo que son? Oh. Bueno, pues son unos préstamos donde tus, las personas que te van a prestar el dinero, al cabo de dos años, bueno, depende, ¿no? Estos es en particular, al cabo de dos años, te, te miran las cuentas y dicen, a ver. Uh, qué habéis hecho, uh, cómo ha asumido el valor de la empresa y deciden, si, si te, digamos, si te perdonan la deuda y transforman esa deuda en acciones de la empresa, digamos, se meten en tu empresa o si se salen y te, digamos, y siguen con el proceso, digamos, de, de deuda normal y corriente y, y solo quieren, digamos, que les devuelvas el dinero y ya está. Entonces nosotros ahora mismo pues estamos eh, pues eso, a, en este punto ¿no? de que nos han nos han prestado el dinero, todavía no nos han preguntado cómo estamos para entrar. O sea, somos nosotros solos todavía. Y estos es tan guapos somos nosotros en el canor. Porque cuando o sea, la aceleración tiene una parte también o sea es como la incubación tenían la parte de que te vas también a, al coworking solo que pierdes digamos toda la, la mentorización ellos están ahí como para ayudarte en consultas puntuales pero tú ya vas solo o sea tú ya has formado la empresa eh, hecho la ampliación de capital eh, ya tienes tus tus eso tus tu, tú todo o sea lo tienes que tener ya todo como una empresa normal porque si no no puedes funcionar y para poder pedir dinero hay que tener dinero o sea no solo el ratio que te pida el préstamo o sea, hay que pagar el, el el notario y la gestoría entonces Siempre que se pueda, ¿no? Ir dilantando este proceso y ir haciéndolo como por pasitos, ¿no? En plan, al principio, ¿no? En casa y sin cobrar. Luego, pues eso, solo en el momento hasta que tengas que dar de alta a la empresa, pues no, no, no darla de alta, porque es pagar todos los meses. Y si no tienes ingresos, pues no te opta. Entonces, pues bueno, aquí ya hicimos como un movimiento muy grande y ya estábamos prácticamente, bueno, ya éramos una empresa, digamos, entre teenager y adultos Entonces, esto, um, me puse a pensarlo, después de toda la mala experiencia, bueno, mala, tampoco mala, no pero no buena del merchandising que hice en la primera, en la primera tungada cuando sacamos uh, mecánica, eh, pensé, a ver pero, ¿la gente por qué viene? O sea, ¿Por qué viene a nosotros por los juegos? ¿Por qué le interesan los juegos y, le, y es lo que le llama la atención? Pues quizás lo que tendríamos que hacer nosotros es ofrecer el juego en primera instancia y luego pues ya algo más, si acaso. ¿no? Y fue cuando salió la idea de esta blind box, donde viene la key del juego, viene numerada también y está limitada, y viene la, y la bolsa también estampada que te sale... Sale y bueno y esto pues parece que ahí acertamos mucho más el porque las preparamos para varios eventos que fueron viniendo y la verdad es que la gente realmente esto sí que ya le, le entraba mucho mejor este es el game lab de 2016 que aquí ya veis no que teníamos montado un parapeto ya bastante eh, importante teníamos flyers las, la, los juegos a chapas, caramelos, marcos puestos en las pantallas, de todo. Y esto a nosotros nos valió para llamar un montón la atención. Además, estábamos, bajamos las escaleras y ¡pah! Te lo encontramos de cara. Y conseguimos no que, que gente como Noah Falstein, que fue diseñador de Indiana Jones and the Atlantis, y el mismísimo Rami Ismail o. O también la, la prodigiosa Adria Wallick, la, la persona que está en cargo de la Trincha. Trincha. gran, gran drama de mía, para poder ir. Pues esa gente se sentó y probó nuestro juego. Entonces pues fue un momentazo ¿no? de decir, joder, ¿no? gente ¿no? Con, con un estatus de un nivel bastante alto, ¿no? Esto es una cosa ¿no? que tiene el Game lab que hay que admitírsela, es que traen a los rockstars todos los años. Te traen ahí a personalidades súper importantes de los videojuegos. Y a ti te da la oportunidad ¿no? de que, si consigues ¿no? en algún momento secuestrarles o algo, pues eso que puedan, que puedan ver tu juego, ¿no? y, y si les llama la atención y los consigues convencer, pues eso. Hacer, tener conversación con ellos y tal. Incluso también yo conseguí hablar así muy de rebote con John Romero, o sea, yo estaba ahí de pie, y Son menos se quedó plan mirando y dijo en plan, así como, bonito está y yo, en plan, en plan, ¿está hablando de mí? ¿en serio? y me estuvo ahí dando palique, creo, como que 40 minutos o así. Así que, la verdad es que el, el tema, ¿no?, de tener una imagen como impactante y cuidar, la, y cuidar los stands y, y cómo presentas tu juego es como muy importante, porque si no, al final, aunque hayas invertido lo mínimo, igual lo pierdes solo, igual quedarte solo con lo que vale el stand es, tirar, es también tirar la pasta y después del Venga, pues pasamos de, de ser 3 a ser 5 quisimos contratar para empezar el tercer proyecto ya en serio a nivel producción a dos personas, una chica de animación y diseño de personajes y un li porque así Javi que hasta aquel entonces había sido el que programaba pues él pasaba a producción y, y así pues había una persona simplemente se pues de del código y tal. Fue un proceso bastante, para nosotros bastante doloroso porque creo que nos pasamos por verano prácticamente dos meses para elegir a las dos personas porque evidentemente no teníamos departamento de recursos humanos éramos nosotros y Tuvimos eso que repasar todos los currículums, respondíamos a todos los mails, um, incluso había gente que igual veíamos que había hecho una carta de presentación un poco floja o que había dicho algo o presentado algo que no estaba al nivel y le mandábamos feedback de vuelta en plan, mira no nos interesa tu perfil pero creemos que si quieres aplicar mejor igual a enfocar tu presentación así o no sé, nos, nos gustaba tomárnoslo en serio, igual este fue nuestro problema, ¿no? Y, ahí, y teníamos todo basado como en un sistema de, de votaciones. Teníamos, nos poníamos unos post-its que eran calavera, 1 2 3 4 y corazón. Entonces, a la de tres decíamos uno, 2 y 3 y, y votábamos los tres. Entonces, sumábamos las puntuaciones y íbamos haciendo como un ranking, ¿no? Para saber, ¿no? Eh, qué personas iban antes en las entrevistas que personas iban después que luego evidentemente la gente te iba te podían cambiar las cosas ¿no? pero básicamente lo hicimos así y lo hicimos así en todas las fases o sea, desde el, el básico no entrega de currículo hasta la entrevista presencial la gente que hizo entrevistas por Skype las pruebas personales y, la, y luego la última entrevista o sea, estuvimos ese verano estuvimos reunidos todo, todas las semanas fue un poco infernal pero bueno creo que al final valió la pena y, y eso, pero sí que hay que tener en cuenta, no, si, no sé si tenéis interés de, de montar una empresa indie y, y con ello tener que contratar gente, pero también que sepáis, que si vais a pedir trabajo a unos pobres indigentes, que sepáis ¿no? que la gente intenta hacerlo lo mejor que, que puede. Y este fue el primer Barcelona... <risa> Aquí fue ah, presentamos a presentamos Agata a, a la gente. Ah, y este tipo de eventos es como. Mmm, están las antípodas del de, de Porque aquí es público generalista, pero así, a granel. Supongo que habéis ido a visitarlo este año. ¿Qué día, qué día fuisteis? ¿Todo viernes, viernes. Todos. Viernes. Ah, viernes. ¡Bum! Bueno, pues no, si no fuisteis el sábado, igual os perdisteis parte ¿no? de, de, de la marabunta. Pero bueno, igual ya visteis que esto es como si fuera una especie de salón del manga, pero ahora de los videojuegos. Eso está muy bien para enseñar el juego, porque te acerca ¿no? al, posible, al posible comprador, ¿no? al, al final, a, a tu potencial cliente. Tiene sus cosas buenas sus cosas malas, porque es muy amplio, ¿no? y te vienen... Para nosotros, claro, se nos sientan niños a lo mejor de 10 años, que no son nuestro target pero luego también igual se sienta gente que no era nuestro target pero se convierte así que bueno, es también otro, otro tipo de evento donde sacar otro tipo de feedback muy diferente como más para pa probar cosas e, y validar quizás ideas, conceptos nosotros mmm, en realidad pues de, de esto nos llevamos pues también el hecho de, de eso de, de haberlo enseñado así a un montón de gente desconocida por primera vez Incluso hubo, conocimos a algunos YouTubers, bueno, youtubers, una chica que es youtuber, la otra, la otra es streamer y eso también estuvo estuvo muy guay. La que es youtuber se llama Isis, esa ella tiene como un canal, juega muchas cosas de Nintendo y para niños y no es prácticamente para nada, de, o sea, su audiencia no es para nada nuestro target pero eh, la chica en sí es muy baja y, y es colega. Y luego la que sí que, digamos, con la que tenemos más afinidad es una chica que se llama Zahira Gamer y ella tiene un... dentro de su canal tiene un programa de indies y cada, cada semana juega un juego, al final hace una entrevista a los desarrolladores y quieres que no, pues eso te da un poco de, de, de contacto con otra gente te hace salirte un poco de tu círculo porque ya tiene su público y tal y también pues te ayuda a darte un poco de, de visibilidad entonces, encontrar a veces ¿no? uh, personas, influencers de estos digitales que, que sean como más afines a tu nicho quizás es más uh, provechoso que encontrar con un gran youtuber que te, haga, que te haga un gameplay porque su audiencia es tan vasta que a muchos de ellos se la va a sudar muy fuerte. Y, otra, y relacionado con esto esto es un evento súper pequeño que hacen en Londres que se llama Venture X, que es de lecturas gráficas. Entonces ahí nosotros fuimos con pretensión en plan para ver qué se cocía y tal. Pero ahí lo que hay es como una especie, en este tipo de eventos, ¿no? una especie de mezcla perfecta ¿no? entre el profesional ¿no? y el público objetivo en plan más, más generalista, ¿no? porque es gente especializada ¿no? en jugar al tipo de juegos que tú haces es gente que te pueda dar un feedback como muy concreto pero a la vez ¿no? si, se, si les gusta y se quedan pues pueden llegar a comprar tu juego entonces este tipo de eventos también no, no los hay de todos los juegos evidentemente, no los sea, de todos los géneros pero si hay, si hay este tipo de cosas que, se, que encajan con tu proyecto es otro tipo de, de evento a tener en cuenta para sacar eso, otro tipo de cosas diferentes de, en este punto, esto es hace una, bueno, hace todavía no hace un año, esto fue en diciembre de 2016, que se nos acabó ya la aceleración, ya todo el proceso ya de, de, de empresa, ya éramos una empresa seria, ya llevábamos ya mucho tiempo haciendo juegos, ya habíamos uh, publicado uno y estábamos a punto de publicar otro y nos tuvimos ya que mudar a nuestras propias oficinas, a um, dar de alta servicios, a um, contratar papeleo, buscar oficina, eh, fue una época bastante estresante. No, sé, no os diría que me arrepiento porque está muy bien tener tu propio espacio, la verdad, después de haber estado tanto tiempo de coworking, sí, es una cosa que mola, pero sí que es verdad que lo pasamos mal porque, el, o sea, estábamos desarrollando y tuvimos eso que, mientras estamos haciendo cosas, ir a Ikea y ir a ver locales. O sea, es lo mismo que cuando te mudas de casa, pero encima para el trabajo. O sea, es un poco miedo. <risa> pero bueno, ahora estamos, ahora estamos, bueno. Y justo, nada, ya lo, lo, lo que pasó luego es que conseguimos terminar Mecánica. Ahí Agatha, aleluya y la publicamos en Steam. Lo que pasa es que nos pasó una cosa maravillosa, es que fuimos de los, uno de los últimos baches de Greenlight. Y no sé si estáis al tanto, pero los últimos baches de Greenlight, no sé, al principio iban pasando los juegos de 150 en 200, pues para estos últimos baches, bueno, hacían muchos más baches, más seguidos y más grandes. O sea, iba pasando la gente en plan, sí por el tubo así y plan, venga green light, a este, a este también, a este, venga, dale, dale entonces nos encontramos ¿no? que cuando salió el juego o sea, había una cantidad de juegos brutal que iba saliendo al día y aún habiendo hecho un juego mejor con presupuesto con presupuesto de marketing, o sea, contratamos una campaña de PR con una PR americana o sea, haciendo las cosas bien, no conseguimos hacer las cosas los resultados no nos salieron mucho mejor que con mecánica. Entonces, estamos un poco un poco tristes con, con el lanzamiento de Avatar Knife, porque la verdad es que in, intentamos ¿no? mejorar to, todo lo que habíamos hecho, intentamos mejorarlo al menos un poco, ¿no? en plan, esto es ping ping ping ping, y ponernos como por encima, pero no, no salió, o sea Steam no nos jodió la vida. Pero bueno, no hay que venirse abajo porque claro, estábamos también haciendo otro juego, así que bueno, un poco, pues, um, yo me puse ya a pensar qué iba a hacer, ¿no?, para, para Agatha Knife y, y diseñé la, la edición de, de Avatar para tener la lista para, ya, para siguientes um, eventos. Hice esta, esta blind box que tiene más cositas y tal, porque el juego en sí es más caro Agatha que mecánica entonces pues pensé que tenía que ofrecer como algo más, tenía que ser como un plus entonces me salió esta idea ¿no? de cajita piñata, que sirve así como bastantes cositas donde te salen ¿no? el, el cedito y los pins y la historia original para que la gente ¿no? que quiere coleccionar de tal sepa el contexto de la historia original del año 2007 pues eh, hice esta caja y la tuve pues ya preparada para, para tenerla en en eventos ya, un poco, o sea, ya, fui, ya hemos ido un poco mejorando como el timing de las cosas y ahora ya vamos sacándonos las cosas en el, en el tiempo ¿no? que toca y cuando más o menos la gente está pre predispuesta y preparada para, para querer comprarlas. Gamescom es uh, un momento en el año así que si tienes un estudio de videojuegos es importante digamos que es como la, la feria de Europa um, ir a enseñar el juego ahí eh, yo creo que es tarea titánica porque es, es no, no, o sea puedes ir por libre pero tienes que alquilar el espacio montadores que te hagan un bus es una locura y para ir con gente montando ah, vale. para ir gente que tiene stands compartidos está muy complicado porque está o sea hay mucha gente que quiere ir entonces, Gamescom es un momento importante, quizás, para ir a hacer business. Es posible ya que Ramón os haya explicado, pero os, os explico cómo, o sea, cómo funciona Gamescom a nivel negocio. ¿no? Hay una plataforma que se llama meet to match que está, como, está adherida a la Gamescom, y toda la gente que va a la Gamescom, a ver, toda no, pero la gente más o menos ya que, que sabe, se registra. Entonces eso te permite como uh, hacer reuniones, tener una agenda, y ya vas al viaje, o sea, haces el viaje, ya tú todo planificado, con quién te vas a reunir, a, a qué hora y tal. Y te puedes preparar no, La, las reuniones, que son unas reuniones muy cortas, de 20 minutos o así, y entonces ahí pues tú tienes como tu bala de plata, ¿no? tu oportunidad para impresionar. A, a publishers o a gente también de de otro tipo de, de empresas, por ejemplo, va gente que hace cosas, en plan los, la gente de los name droids, que son japoneses, pues nosotros este año hablamos con ellos y también, evidentemente, fuimos a hablar con publishers, ¿no? pero que um, eso es un poco ¿no? la diferencia que tiene Gamescom, ¿no? o sea, el gran peso que tienen para un estudio indie poder ir ahí ¿no? si te lo puedes, permitir. La entrada es barata, el, el problema es que Colonia en esa época es cara, pero hasta decir basta y, y, y que es carísimo pues comer y tal, por ahí. Pero en sí, el, el, la entrada en sí no es muy cara, al menos por ahí, por ahí compensa. Y esto somos nosotros hace eh, un mes, no sé si, si... bueno, un mes y algo. Uh, Ramón es gran defensor Ramón Ranfria, el gran defensor del Busan Indicone, que es un festival que se hace en, en la santísima Corea Corea la buena uh, entonces nosotros hombre, si ¿sí ya ves, ¿está Corea la buena Corea la mala? ¿no? <risa> uh, pues fuimos a, a la Corea de abajo y, y la verdad es que es, es un festival que es muy pequeñito, está muy bien porque tienen su propio concurso si te eligen para que te, o sea, no puede ir cualquiera, o sea, tienes que presentarte y si te eligen, vas. Te pagan la estancia y el bus, solo te tienes que pagarle el billete de avión. Y luego es eso, hay el concurso. Y nosotros, por, por nuestra grandísima sorpresa, pues, ganamos el premio a, a excelencia narrativa. O sea, estar ahí en, en Corea toda una experiencia, porque la cultura es muy diferente y la cultura de videojuegos también, o sea, afecta a todas las áreas, este choque cultural. Ahí por ejemplo, yo me encontré a gente jugando en el metro, a una especie como de LOL, o sea... Mmm, nosotros aquí, tú miras a la gente en el metro, están jugando al Candy Crush, pero ahí la gente o sea, está jugando a algo bastante hardcore, o sea... Mmm, son muy frikis y yo no entiendo, o sea, van muy rápido y no sabía decir qué estaba pasando en ese momento porque no lo sé, o sea, solo veía ¿no? que la, la tía en sí iba así, como, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y todo, fiu, fiu, fiu". y yo como, madre de Dios. Y, y estaba pues como muy extendido, o sea, daba igual que fueran igual, eso. Chicos jóvenes, como, chicas que eran jóvenes, como super maqueadas, como para salir de fiesta mientras estaban esperando jugaban a eso, um, hombres como que parecía que iban a trabajar ya más mayores, también jugaban, entonces ahí hay como una cultura del videojuego muy diferente a la que tenemos aquí, ahí seguro que salen un montón de productos que nosotros aquí no tenemos ni idea y que y llegar ahí también te, tiene que ser complicado porque habrá cosas que ellos no entiendan, cosas que aquí funcionan muy bien, ahí son impensables que, que funcionen. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Si quieres implantarte en plan experiencia asiática, si tu producto les puede llegar a, a molar o no. Nosotros hemos tenido la suerte, no sé si por gráficos o por qué, y les llama la atención y cuando se lo leen, pues, pues les mola mucho. Así que ahí, win. Qué guapo, es que David ¿no? no se ve. Es, esto es este año. Ah. ¿Eh? Sí, es que pensé jo, tenemos más fotos y yo le digo a Javi no tío, esta es perfecta que sale David y cuando se vea lo va a flipar hay un proyector pues esta ha sido la primera vez que hemos presentado con los es el tercer juego así al público general eh, y nos ha traído pues, todos estos meses de, de desarrollo que hemos estado hasta aquí y bueno, os voy a poner un pequeño vídeo porque ya explicaros más es un rollazo y. Ha había un cambio, ¿no? Me hicimos Borrón y contra Nueva pasamos de las aventuras y estamos haciendo un bitema con, otra vez ¿no? con algunos toquecitos de cosas diferentes, ah, tiene un, muchas narrativas, así que lo hemos heredado, o sea, tiene una línea, una historia que es muy importante hay decisiones que puedes tomar que pueden cambiar ¿no? el curso de, de, de la historia del juego y luego también hemos añadido un, una cosita así chula de de gestión de, de recursos donde tú gestionas la vida en tiempo real entonces bueno, intentamos hacer como... hay muchos brawlers, hay muchos juegos de yo contra el barrio y pegar hostias pero si vas a hacer algo que ya existe intenta mejorarlo y nada, y, en es, y aquí estamos y hasta que hemos llegado y bueno, mmm, si el año que viene no, ya, vosotros ya no estáis, pero si alguien no me llama pues ya, me contaré qué, qué tal ha ido desde, desde hoy hasta entonces.